Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Arte y Patrimonio y de la Universidad Nacional de San Martín. El objetivo de esta reunión y de esta charla es eh, darles de alguna manera la mayor cantidad de información posible para que ustedes se evalúen realmente con herramientas concretas. Eh, si es el momento, y si es lo que ustedes están buscando, si es el momento para cursar esta carrera y si esta carrera es de alguna manera lo que están buscando. Tenemos, por supuesto, la, entre comillas, dificultad de que la fotografía como expresión autoral es una materia, una carrera que tiene una corta vida comparada con las carreras que de alguna manera capacitan en campos como la pintura, el grabado, las artes visuales más tradicionales. Es por eso que nos resulta de particular interés vertir esta información para que ustedes la puedan manejar. Llevar adelante entonces la cursada de esta carrera, cuyo final sería la graduación como licenciado, licenciada en fotografía, demanda una serie de esfuerzos que también y compromisos que también vamos a detallar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de la licenciatura? Bueno, esta licenciatura tiene como objetivo la formación de autores, autoras, fotógrafos, de lo que habitualmente después es reconocido en el campo de las artes visuales como un artista fotógrafo. El egresado debería estar dotado, capacitado, con las herramientas que le permitan utilizar con solvencia el lenguaje fotográfico como una forma real de expresión personal como una manera de transmitir en imágenes su visión de la realidad y a la vez poder expresar su propio mundo interior. Este sería un, un objetivo así muy, muy general de lo que sería eh, el trabajo de la licenciatura. En esta formación que vamos a encarar, se priorizará el desarrollo de la capacidad de reflexión y análisis sobre los trabajos, sobre los trabajos fotográficos, y su inserción en el amplio campo de la comunicación visual y, sobre todo en el más específico, de las artes visuales contemporáneas. Intentaremos dotar al estudiante de los conocimientos técnicos necesarios para que puedan traducir sus inquietudes en imágenes, con una resolución técnica adecuada, con una sólida argumentación teórica y conceptual, con una capacidad crítica y desarrollo reflexivo sobre el medio y sobre su propia obra. Trataremos de impulsarlo también a desarrollar una actitud de investigación una percepción y aproximación crítica respecto de las realidades sociales de su tiempo. Tanto en la elección de los contenidos como los aspectos formales de sus propuestas, atendiendo a los cambios tanto tecnológicos como socioculturales. Claramente, a veces existe la errónea idea de que este tipo de formación sirve para manejar mejor nuestros equipos y desarrollar esa idea de que la intuición basta para transformar nuestras fotos en una obra fotográfica. Intentamos explicar entonces con estas claras y precisas enunciaciones, intentamos explicar vivo, que se trata precisamente de otra cosa. ¿no? De una cosa que tiene fundamentos y eh, alcances mucho más profundos. Otras cualidades y actitudes también centrales en esta enunciación de objetivos son la dimensión ética de su quehacer. La valoración de los elementos estéticos necesarios en su producción y la abierta predisposición al intercambio de ideas y experiencias en el trabajo grupal e interdisciplinario, caracterizando esta actitud como un verdadero mecanismo de formación y crecimiento. Se inducirá, por otro lado, y de manera especial, hacia el desarrollo de actividades que establezcan vasos comunicantes con la comunidad incluyendo aspectos de trabajo voluntario y asesoramiento que construyan una marcada presencia territorial de nuestra licenciatura en el ámbito primero del municipio y luego de la provincia y luego de nuestro país. Es claro entonces que la formación que encaramos a través de una licenciatura en una universidad pública nacional, tiene características muy diversas, muy diferentes a las que podríamos encarar en un taller, en un taller de cualquier tipo, un taller de los que abundan tanto en escuelas como por profesores o colegas que dictan sus clases. Eh, nuestro compromiso es con la universidad pública. La enseñanza en la universidad pública no es gratuita, es no arancelada. La enseñanza en la universidad pública cuesta dinero. Que pagamos entre todos, quienes la usamos y quienes no la usamos. Para la dirección de esta licenciatura y para el plantel docente, esto implica un fuerte compromiso. Y creemos que para los estudiantes que acceden a estas carreras, ese compromiso también debe existir. ¿Cuál sería el perfil académico del egresado, de la egresada? Estarán capacitadas y capacitados para la construcción y producción y circulación de imágenes fotográficas, a modo de ensayos, a modo de propuestas de distinto tipo. Estarán capacitados también y capacitadas para la investigación en fotografía, tanto con fines artísticos como con fines académicos. La reflexión de marcos conceptuales sobre la disciplina y sus vínculos con otras formas artísticas contemporáneas. También con otros aspectos de la ciencia. Ustedes saben que hoy las conexiones entre las distintas artes, no solo las visuales, sino también performáticas, interpretativas, con el campo de la ciencia y la tecnología, es cada vez más eh, frecuente. Contextualizar su producción visual, su arte y su quehacer, a partir de una formación teórica y humanística, será una necesidad concreta, en esa dinámica en donde nos relacionaremos con esta realidad local, nacional, latinoamericana e internacional. ¿Qué capacidades y habilidades se desarrollarán? Intentaremos transmitir experiencia para concebir la creación artística en relación con la tecnología, pero también desde esa perspectiva integral de producción, circulación y distribución con diferentes canales de exhibición, tanto en el mercado del arte como con otras vías alternativas. Una de las capacidades y habilidades que trataremos de desarrollar otorgando las herramientas necesarias para eso, es la de realizar de fotografías de calidad, tanto visual, estético, visual, como técnicas. Analizar y comprender en forma crítica el potencial de la fotografía en los niveles estéticos, técnicos y conceptuales. Diseñar, planificar, elaborar proyectos fotográficos en articulación con otras disciplinas afines, y finalmente investigar y explorar las posibilidades de la fotografía como herramienta de comunicación en la sociedad. Nuestros mecanismos de trabajo siempre implican un diálogo entre quienes de alguna manera transmitimos experiencia y quienes reciben esa transmisión de la experiencia. En este caso, el formato de conferencia, de charla, hace un poco difícil ese intercambio a nivel de diálogo. Les rogamos que vayan volcando al chat del, del evento las preguntas o las inquietudes que vamos a tratar de responder eh, una a una al final de la charla. Como que no se queden con las preguntas que a veces luego... Uno olvida o confunde o mezcla con otras. Cuélquenlas al chat y vamos a tratar de que, eh, resumiendo las que de alguna manera contengan unas a otras, eh, podamos ir contestando a todas. Lenin, eh, quien me precedió en el uso de la palabra, se va a encargar de esto y vayan acostumbrándose porque lo van a tener que soportar durante bastante tiempo al, a nuestro queridísimo coordinador de la carrera. Gracias, estimado. Él se hace el bueno, pero es profundamente malo, se los aseguro. Se los aseguro. Bueno, ¿cómo está conformada la estructura, el diseño curricular de la carrera? La licenciatura, y esto lo pueden ver en detalle en, en la página de la Escuela de Arte y Patrimonio, la licenciatura tiene una duración de cuatro años si uno la cursa, cumpliendo paso a paso todas las cursadas. Son ocho cuatrimestres. Está conformada por 40 espacios curriculares, es decir, 40, lo que llamamos 40 espacios. Eh, 40 materias. ¿no? Todas estas materias son de carácter obligatorio, de modalidad presencial y habitualmente tienen una, de, una dedicación cuatrimestral, salvo la de TFI, Trabajo Final, el eh, Trabajo Integrador Final, Trabajo Final Integrador, TFI que, no sé por qué lo tengo mal escrito en mi apunte, eh, digo que tiene una duración anual. Deberíamos tener en cuenta que estas, estos 39 espacios de dedicación cuatrimestral que también se complementan con, con dos uh, aspectos de formación dispositiva de distinta, di de distinta um, estructura. Una práctica profesional que hay que acreditar con 64 horas, y unos dispositivos de formación alter alternativa que habrá que acreditar con una formación de 64 horas, es decir, cursadas en uh, aspectos alternativos de enseñanza, y eh, prácticas profesionales que tendrán que acreditarse con una durabilidad de eh, 64 horas. El plan de estudio, había, se deslizó ahí una, una pregunta que crean saber qué es el CPU. El CPU es un curso de preparación universitaria. Este curso de preparación universitaria que no está dentro de estos espacios curriculares es el que se debe aprobar para poder entrar a cursar la materia. En este momento ustedes son oyentes de una conferencia, de una charla sobre informativa sobre la licenciatura. En cuanto se inscriban y se anoten en esa participación en el CPU curso de preparación universitaria, pasarán a ser integrantes de los aspirantes a ser estudiantes de la universidad. Y solo aquellos que aprueban ese curso de preparación van a, van a ser estudiantes de la universidad, van a ser estudiantes de grado y van a entrar a formar parte de la cursada normal de la licenciatura. El plan de estudios se organiza alrededor de un eje de producción creativa personal, lo que habitualmente sería trabajar con fotografías, determinados temas y trabajos prácticos que se les encargarán. Un eje de formación técnica, que incluye por supuesto una formación teórico-práctica, muy intensa en los aspectos técnicos específicos de la fotografía. Y el tercer eje, que es un eje teórico-conceptual-metodológico. Tenemos una cantidad de materias dentro de la carrera importantes que tienen que ver con la capacitación teórica. No son solo materias como Historia del o de la Fotografía, van a ver que hay otras materias como Cultura y Sociedad, como no sé, talleres de escritura, ¿no? tanto académica como más literaria, distintos aspectos formativos que no hacen estrictamente a lo que uno puede pensar que se refiere o que remite eh, la palabra fotografía. El eje creativo se refiere a esos espacios curriculares que incluyen el análisis y la práctica para desarrollar la formación artística, tan ligados al campo de la fotografía autoral. Un espacio al que hay que acostumbrarse, porque está plagado ¿no? de evaluaciones en donde existe la engañosa situación de la subjetividad. Y claro, cuando uno está acostumbrado a recibir elogios sobre sus fotografías por parte de los afectos cercanos, de los amigos y de las personas a quienes se las muestra, resulta complicado recibir críticas y a veces críticas duras sobre ese mismo trabajo. ¿no? qué ¿Cuál sería la confusión? Bueno, el creer que todo está basado en los valores de subjetividad que tanto se pregonan. Y claramente hay cuestiones que pueden ser opinables y otras que no. El eje técnico se refiere a espacios curriculares que incluyen aspectos prácticos, fundamentales para el manejo de la técnica fotográfica, pero que requieren una formación teórica importante, notoria, eh, cualquiera cree que con tres o cuatro clases puede manejar programas como Photoshop, cualquiera cree que las habilidades para exponer con las cámaras tecno de tecnología actual, digital, con el ROI, etc., eh, se puede resolver eh, rápidamente, ¿no es cierto? Hay una engañosa facilidad en la técnica fotográfica que hace que, claro, si con un celular cualquiera saca fotos, ¿no? Parecería ser que la fotografía es muy fácil, es engañosamente fácil. No los quiero asustar, pero es bastante difícil y requiere bastante estudio y esfuerzo. El eje conceptual metodológico se refiere a espacios curriculares que incluyen los conceptos fundamentales de saberes específicos de la fotografía en campos teóricos como las conexiones con la ciencia, la cultura visual, los aspectos sociales, y también otros que incluyen vinculaciones con el campo de la metodología de investigación y de la producción audiovisual y artística. Detrás de cada proyecto, de cada ensayo fotográfico, en cuanto avanzamos un poco, hay una actitud de investigación y de toma de riesgo. Actitud de investigación no solo temática, sino también desde lo que sería la aplicación de los mejores elementos técnicos para resolver la situación. ¿Cuál es el régimen de aprobación? Bueno, para mantener la regularidad como estudiante en las asignaturas, los estudiantes y las estudiantes van a tener que cumplir normas de asistencia y promoción que están claramente establecidas en el Reglamento General de Alumnos de la Universidad. Tendrán que aprobar los exámenes parciales o finales, y los trabajos prácticos de las distintas asignaturas. Aprobar los exámenes finales de las asignaturas. Los estudiantes y las estudiantes regulares aprobarán las asignaturas a través de un examen final o por el régimen de promoción según la materia, según la asignatura. ¿Cuál es el horario de la cursada? Hemos tratado y seguimos tratando, por suerte con éxito, de sostener un horario que al menos permita organizar las actividades de aquel que trabaja con cierta consistencia. El horario de cursada es de lunes a viernes de 17.30 a 21.30. No tenemos previsto realizar ningún tipo de cambio en este aspecto, en estos horarios. Con respecto a la cursada de la licenciatura, con respecto a los horarios de lo que sería ese curso de preparación universitaria, tendremos que estar atentos a la cantidad de inscripción que tengamos para que de acuerdo a eso tengamos que sí ver si en estos horarios se pueden dictar todos o no. Eh, el lugar de la cruzada es el campus Miguelete de la Universidad de San Martín, 25 de mayo, Francia. La carrera, como les dije hace un rato, no es arancelada, no es gratuita, pero no es arancelada. Y esto implica un compromiso por parte de quienes trabajamos como docentes y de quienes van a participar como estudiantes. Ustedes van a recibir una, una cantidad de información en el momento de inscribirse, entre los que va a haber un instructivo para llevar adelante la cursada de ese curso de preparación universitaria, de ese CPU, que comenzará, lo tendrán detallado luego, pero comenzará... Eh, el, si no me equivoco, el 2 de febrero, ¿verdad? ¿Alguien de los.? El, ¿Mi el, co-director? El, el 2 o 3 de febrero comienza. No, perdón, el, el 1 de febrero. Pero, Pero el 1 no, es lunes y creo que es el día que no tendremos clase. No, el 1 por... de febrero es martes y es el. Ah, día perfecto, de entonces de tenés razón. Además. Muchísimas gracias, Estela. El primero de febrero va a iniciarse entonces la cursada de SCPU. Bueno, por mi parte, espero haber dado un panorama. Sí me interesaría agregar algo que tiene que ver con eh, la experiencia que hemos ido obteniendo con las anteriores cursadas. El trabajo... Eh, digamos, el, el, los programas y el trabajo de la licenciatura están pensados para una cursada diaria. Es muy probable que eh, en este momento haya preguntas que estén rondando por el tema de se puede o no se puede cursar se puede o no se puede cursar menos materias de esas cinco que debería cursar a la vez. Sí, se puede. No es lo que... Está. La carrera no está pensada para eso. Pero como universidad pública y como respeto, por supuesto, al estudiante y al estudiante, se puede. Lo único que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que nosotros tenemos ingresos cada dos años. Esto significa que va a haber algunas materias que se van a tomar luego o que van a aparecer como correlativas, que si uno no las cursa, después tendrá que esperar dos años para poder volver a tener la chance de cursarlas. Bueno, por mi parte, aparte de esta aclaración, eh, insistir en que eh, los criterios con los que se construyó este programa de formación en la universidad, implican una cursada diaria prácticamente, esto trae problemas, tiene virtudes y tiene inconvenientes. Somos conscientes y bueno tratamos de manejarnos siempre con las soluciones de compromiso que todas estas cuestiones obligan a tener. Eh, creo que nada más. Tito. Lenin, no sé si me estoy olvidando de algo. Norberto, Estela Maris. No, creo que estamos bien, eh, Juan. Eh, solo bueno podríamos empezar a responder algunas preguntas. Quiero también aclarar que nos acompañan dos docentes muy importantes de la carrera, como Guadalupe Arriegue y Norberto Salerno. Bien... Eh, si querés, te puedo responder la, las preguntas relativas a, a las cuestiones académicas de, de CPU o Perfecto. equivalencias. Perfecto. El, el CPU, que es el curso de preparación universitaria, eh, es obligatorio para todas las carreras de la Universidad de San Martín. ¿sí? El objetivo es anticiparles a los estudiantes de qué se trata la carrera, las características de la institución en la que se van a insertar, por eso eh, el CPU tiene una materia que es común a todas las carreras de la universidad, que es Introducción a los Estudios Universitarios. En esa materia, lo que se trabaja son el estatuto de la Universidad de San Martín, la historia y la creación de la universidad, las características organizativas de la universidad. Ustedes saben que no todas las universidades son iguales, ¿no? Por ejemplo, nosotros no estamos organizados por facultades, sino por escuelas e institutos. Entonces, eh, les... Les explicamos cómo se inserta la licenciatura en fotografía en el marco de la Escuela de Arte y Patrimonio con una estructura específica eh, de la universidad. El regla, trabajamos sobre el Reglamento General de Estudiantes, donde varias de las cuestiones que tienen que ver con la vida académica e institucional de la universidad las explicamos allí. Por eso la materia IEU del CPU. Eh, no se puede pedir por equivalencias o no se pueden aceptar equivalencias si ustedes ya vienen de otra universidad o de otra institución, ¿sí? porque nosotros en esa materia explicamos las características específicas de la UNSAM. Digo porque había una pregunta acerca de si se podían reconocer equivalencias del CBC este, con la materia del CPU. Eh, de, por otra parte, preguntaron por el CPU, tiene IEU, de introducción a los estudios universitarios, que es común a todas las carreras de la universidad, taller de escritura académica, que es común a todas las carreras de la Escuela de Arte y Patrimonio, y en general las otras carreras de la universidad también tienen esa materia. Tienen expresión y técnica, que son materias específicas de la licenciatura en fotografía y un colón. Para poder ingresar a la carrera es necesario aprobar todo el CPU. ¿Sí? Nosotros en nuestra escuela, en la Escuela de Arte y Patrimonio, no tenemos aprobación parcial, no es que si aprueban dos materias pueden dejar una pendiente, no, se aprueba el CPU en bloque, ¿Sí? eso es importante. Había una pregunta acerca de quiénes entran o cuántos entran, no tenemos un número predefinido, sino que ingresan a la carrera todos aquellos y todas aquellas que aprueban el CPU completo. Esos, esos son los estudiantes que ingresan, no solo a esta carrera, sino a todas nuestras carreras. Lo mismo con cine documental, lo mismo con animación 3D, es decir, ingresan todos aquellos que cumplen con la condición de aprobar el CPU. Ustedes van a tener que, en el formulario de preinscripción, eh, tienen que cargar la documentación digital, y como Lenin fue contestando, luego la tienen que presentar en el campus Miguelete de la Universidad, porque por ahora el Ministerio de Educación no está aceptando documentación digital. Entonces esa información, esa documentación, perdón, la tienen que llevar. Nosotros no nos quedamos con los originales, y ¿sí? por una de las preguntas que había, pero sí necesitamos los originales para poder poner el sello de que es copia fiel, de que vimos los originales y las copias que ustedes traen son copia de esos originales. Entonces, presentan los originales y en ese mismo momento se los llevan. ¿sí? No nos quedamos nosotros con esa documentación. Bien. Eh, hay una pregunta acerca del CPU de la Escuela de Humanidades, sí, porque el IEU, que es Introducción a los Estudios Universitarios, eh, es equivalente adentro de la universidad, es decir, que si lo aprobaste en Humanidades, eh, tenés que traer el certificado analítico y podés pedir la equivalencia para el caso de la Escuela de Arte y Patrimonio. Como en nuestro Reglamento General de Estudiantes de la Universidad, para poder pedir equivalencias las materias no tienen que haber sido aprobadas en un plazo mayor de 10 años. Es decir, que eh, a partir, tienen que haber sido aprobadas a partir del año 2012. ¿sí? Si han sido aprobadas antes de ese plazo, no las podemos reconocer como equivalentes. Eh, en cualquier día, no, no es en cualquier día, cuando ustedes completan el formulario de preinscripción... Eh, se les pide que saquen un turno para asistir de manera presencial. ¿Por Array. qué? Porque bueno, todavía están funcionando eh, ciertas restricciones, entonces hay que respetar el protocolo establecido por la universidad, hay que concurrir cada uno con su propia lapicera, con barbijo, y cuando, si hay fila para esperar, respetar la distancia de dos metros. Entonces por eso estamos asignando turno. ¿sí? Pero el turno lo pueden sacar en el mismo momento en que completan el formulario de prescripción. Eh, me parece que respecto de el... si sí, se pide el analítico, me parece que respecto del CPU entonces no no hay no hay más preguntas. Hay preguntas en relación al portfolio, ¿no? Sí. Y que sobre eso. No, yo le, le puedo decir que bueno, eh, una vez cerradas las inscripciones en la primera semana de noviembre. Se le enviará a todos los que son ingresantes el instructivo donde están las instrucciones, valga la redundancia, de lo que es el, lo que conforma el CPU el, para lo del portfolio y todo el material que tienen que estudiar para el, para el CPU en febrero. Sí, había también una pregunta sobre el equipamiento necesario. Eh, son dos instancias. Para el CPU se necesita únicamente una cámara, no celular, está descrito también en el archivo, pero igual se los aclaramos. Eh, necesitan una cámara con la capacidad de sacar fotografías, tanto de enfoque como de exposición en manual. No eh, se puede usar un celular. Una cámara simple, pero que tenga esas dos posibilidades. Para la, la carrera sí hay que contar con una cámara básicamente que tenga la posibilidad de óptica intercambiable. No hace falta que sea una cámara de última generación, ¿sí? una cámara digital de óptica intercambiable que eh, bueno, prácticamente todo ese tipo de cámaras hacen la captura tanto en RAW como en JPG, que es eh, absolutamente necesario para la cursada que tenga la posibilidad de capturar en RAW. También para la cursada es necesario acceder a una computadora con capacidad de manejo de archivos de fotografías y los programas correspondientes. Si bien la universidad cuenta eh, con un equipamiento de computadoras, eh, muchos de los trabajos tienen que realizarlos eh, fuera del horario que están disponibles los equipos y por lo tanto es necesario que lo hagan con equipamiento propio. Eh, en cuanto a iluminación, no, no hace falta que tengan ningún equipamiento de iluminación. La universidad tiene algunos, pocos, pero bueno, tiene algo y intentaremos que haya más. Eh, alguien también preguntaba, el, el, la corta vida de la, de la carrera, de la licenciatura, no se refería a la, a la situación actual, sino que simplemente eh, tenemos pocos años eh, desde que se inició esta licenciatura, ¿no? comparado con otras carreras que son tradicionales. Eh, no sé si había otra pregunta más. Hay una pregunta, si me permitís, hay una pregunta que dice... Sí, sí. Hay una pregunta sobre Linux y Windows. Eh, estamos basados eh, fundamentalmente en Windows, porque es el sistema más eh, popular. ¿no? No desconocemos eh, los otros sistemas, eh, siempre y cuando se puedan correr los programas. Básicamente usamos el Photoshop por una cuestión de eh, universalidad, no por una cuestión de preferencia, sino que intentamos también que todo lo que se aprende tenga un, una posible salida de alguna forma laboral, ¿no? o sea, que también puedan desarrollarse en un ámbito. Eh, laboral, no solamente el autoral, si bien en la función específica de la licenciatura, también que tengan armas para desarrollo, tener un desarrollo comercial, por así decirlo, un ingreso fotográfico. ¿no? Por eso la orientación a ese tipo de programa. No es absolutamente excluyente, pero sí estamos, tenemos que basarnos en un formato, porque obviamente no podemos explicar y todos los programas posibles. Pues, es, implicaría una cantidad de tiempo astronómico. De todas formas, se aceptan trabajos realizados con otra forma, con otros programas. ¿Hay que tener conocimiento previo para anotarse a la carrera o es para principiantes? Es bastante difícil de evaluar en términos de qué se quiere decir con conocimientos previos y qué se quiere decir como principiantes. Si no se sabe manejar una cámara, si no se puede manejar con cierto criterio la cámara como para poder encarar una serie de imágenes, estaríamos pensando que no es el este lugar en donde capacitarse desde ahí. Eh, está claro que dentro de esos instructivos que van a recibir, cuando acepten o cuando entren a averiguar sobre el tema del CPU, van a encontrar Alguna, algunos requerimientos que se van a dar cuenta que claramente, así como para otras carreras es necesario, si hablamos de danza, tener algunos conocimientos previos, si hablamos de circo, tener algunos conocimientos previos, si hablamos de música, hay que dominar un instrumento, acá también algunos dominios sobre la materia hay que tener. Por eso es que depende un poco de qué pensamos que es un principiante o qué pensamos es tener conocimientos previos de niveles, ¿no? Pero me gustaría comentar que aquel que no tiene la más remota idea ni tuvo el más remoto contacto con la fotografía, la idea sería capacitarse durante un par de años mejor en otros espacios y después acceder a este otro nivel de enseñanza. Sí, creo que Digamos, no sería lo ideal eh, tratar de ingresar para ver si a uno le interesa la fotografía eh, creo que es demasiado, invertir demasiado tiempo, demasiado esfuerzo sin tener seguridad de que es lo que a uno realmente le interesa eh, obviamente decidir qué no, nos interesa qué carrera cursar a veces no es fácil pero creo que hay muchas alternativas para tener un acercamiento a la fotografía y ver si realmente es algo que nos interesa porque, como explicó muy bien Juan, es una licenciatura que exige mucho esfuerzo como toda otra carrera. O sea, es, estamos hablando de que son van a egresar como licenciados y es un título de grado equivalente a cualquier otro y que requiere muchas horas, no solo presenciales, son 2.600 y pico de horas de clase, más considero casi una cifra similar o mayor de horas de dedicación fuera de las presenciales. O sea, eso dependerá de cada uno, de las facilidades y bueno tiempos, pero no piensen que solamente concursar con la, pres la presencialidad es suficiente. Hay mucho, mucho trabajo y estudio fuera de eh, las clases presenciales. Por eso es importante que piensen, digamos, bueno, me interesa la fotografía, estoy dispuesto a hacer este enorme esfuerzo. Eh, bueno, bienvenido por supuesto. Hay una pregunta sobre los cursos, talleres de apoyo para ayudar al ingreso del CPU. Eh, los conoce, ah, sabemos que existen, sabemos que se difunden. Eh, no podemos hacer nada al respecto. Eh, nos parece que cada uno puede trabajar y eh, expresar y transmitir experiencia en los ámbitos que desee. Esto es obvio. No recomendamos ninguno. Tampoco podemos hablar ni bien ni mal de ninguno de ellos porque no los conocemos. Sí es seguro que eh, hay actualizaciones de los programas que hacemos cursada tras cursada. Este CPU que vamos a encarar el año que viene, en febrero, no es igual al que se dio la vez pasada. ¿Por qué? Por razones que tienen que ver con la experiencia que acumulamos y que incorporamos a nuestro quehacer, por evoluciones tecnológicas, por progresos que creemos que creemos podemos establecer desde lo didáctico en el dictado de las materias por distintos motivos. Como que el CPU que vamos a dar en febrero no es un calco del anterior. El espíritu es muy parecido, los lineamientos generales pueden ser coincidentes, pero va a haber matices importantes, notorios, que cambian. ¿sí? Y la otra pregunta es saber qué diferencia hay entre la formación universitaria con los otros talleres o carreras de otros espacios. Claramente es difícil encontrar un espacio de formación en donde tengas una diversidad de materias como las que propone esta carrera, una complejidad de cursada como la que tenemos en este caso, una excelencia de profesores y profesoras como los que brindamos y un título como el que se otorga, es una licenciatura na nacional sobre fotografía, en fotografía. Sí, creo desde que... el punto de vista, Tito, sí, sí, desde la... el punto de vista de mi experiencia personal, yo he dicho talleres, he participado en escuelas y finalmente, bueno, desde su inicio soy el director de la carrera, ahora junto con Tito ya hace unos años. Hay unas diferencias que tienen que ver con una cierta informalidad que se plantea en la enseñanza de los talleres, muy interesante para un momento determinado de nuestras vidas o de, nuestro, de nuestros momentos en la evolución. Hay diferencias con las escuelas en donde se plantean salidas laborales que nosotros solo planteamos en términos del uso de nuestro título. Nosotros no estamos, acá no, no enseñamos para trabajar de fotógrafos como reporteros o como fotógrafos o fotógrafas publicitarias. Acá enseñamos el uso de la fotografía como una forma de expresión. Habitualmente en las escuelas siempre se plantean esas otras salidas laborales que serían como aplicación del oficio en distintos campos. Que alguno pueda recoger acá información, formación, datos, experiencia para mejorar su trabajo en algún área de trabajo laboral, eso es otra historia, pero no es el objetivo de nuestra carrera. Creo que es muy recomendable que visiten en la web todo lo referente a la licenciatura para aquellos que quieran comparar con otras talleres, carreras, cursadas, lo que fuera, porque hay mucha información, tanto de los objetivos, el perfil académico, el diseño y organización curricular, la estructura de plan de estudios, contenidos mínimos. Por favor, lean todo eso y comparen. Contenidos mínimos, fíjese bien, es contenidos mínimos, tal cual su palabra lo indica. No es que nada más que eso, en general es mucho más que eso. Pero bueno, esos eso son los contenidos mínimos, los que nos comprometemos sí o sí a dar. Cada docente eh, modifica, agrega, construye eh, muchos más elementos sobre cada materia. Y lo hace más vasto y más profundo. No sé si Norberto Guadalupe quieren comentar algo sobre sus materias, sobre la carrera. Sí, a ver, eh, bueno, buenas tardes. Este, yo doy dos materias en la carrera y seguramente me van a tener que sufrir en el CPU los que, los que encaren este, esta carrera. Eh, no, yo quería reforzar unas cosas, ¿no? Este, que lo que estaba planteando Juan, cuando uno dice, bueno, si no tienes ningún punto de contacto con la fotografía y querés ir a ver qué onda, no es tu carrera. Yo agregaría, si no te gusta leer, no es tu carrera. Si no te gusta estudiar, no es tu carrera, ¿no? Digamos, este, estamos haciendo énfasis que es una carrera universitaria con un nivel de grado. Por lo tanto, va a haber un nivel de exigencia, un nivel de lectura. Obviamente esto también lleva un proceso de construcción, no digamos este, indudablemente el primer año va a ser más difícil, los años siguientes por ahí uno se va acomodando, pero piensen que es más o menos lo mismo que sucede cuando uno entra a cualquier carrera de la UBA, digo para separar esto de lo que son las escuelas de fotografía, de lo que son los cursos y los talleres, porque yo también soy docente en escuelas de fotografía y también doy cursos y talleres, este, digo, es muy distinta la cuestión, ¿no? Digamos, nosotros no, no nos enfocamos en decir, bueno, vas a tener una salida laboral, en verdad la salida laboral es el espacio en donde te puedas insertar en el mercado, yo diría, si uno busca salida laboral, creo que sé yo. Ingeniería naval es la mejor opción, ¿no? digamos ¿no? Fotógrafos y fotógrafas sobran, este, pero tampoco creo que nadie encare una carrera solo por la salida laboral, ¿no? Porque si no, la Facultad de Psicología de la UBA no estaría llena de alumnos y alumnas este, y habría otros espacios que sí estarían llenos. Este, me da la sensación de que hay que pensar y sentir un poquito antes de proponerse hacer una carrera. Quizás el CPU sea una buena opción, porque el CPU es como una especie de curso, ¿no? Digamos, si, si, si no aprueban el CPU, igual se van a ir con muchos conocimientos, ¿no? Se van a ir con más conocimientos este, de los que pueden tener en muchos cursos, quizás. Eh, y también le vamos a dar, ¿no? Digamos, este, no, ¿no? no es algo fácil, ¿no? Digamos, pro, digo, el que, el que se lo proponga, te, tengan presente que es un esfuerzo, ¿sí? Este, qué sé yo. Este, en cuanto a la salida laboral... Eh, en, en verdad, yo creo que actualmente la formación técnica de por sí eh, no es una opción para salir a laboral, ¿no? Digamos, porque estamos en una época en donde, eh, si bien hay que tener un conocimiento técnico muy acabado, y si bien la idea es eh, la excelencia en el conocimiento técnico. Eh, sabemos muy bien que también hay mucha gente que puede prescindir de ciertos conocimientos técnicos porque hoy día el avance de la tecnología hace que hasta con un celular podamos sacar fotos con cierta buena calidad, ¿no? cosa que hace unos cuantos años por ahí no era así. Este, eh, a mí me parece que eh, a, a lo que uno apuesta también es a una sólida formación conceptual. ¿no? digamos, saber por qué uno produce una imagen, dónde está parado... Este, con qué se relacionan esas imágenes, ¿no? porque después la producción de imágenes también implica que uno está inserto en una cultura, este, que es una cultura visual, y si no conocemos todo eso, digamos, con que la imagen sea buena, digo, una fotografía técnicamente buena no es una buena fotografía. ¿no? Digamos, para que sea una buena fotografía faltan muchas otras cosas, y la idea de la licenciatura es justamente aportar todas esas otras cosas, ¿no? digamos, más allá de la cuestión técnica, también... Este, este, me parece que es un aporte este, muy eh, fuerte dentro de la carrera. ¿no? Bueno, eso nomás. Buenas tardes eh, a todos. Eh, no me queda mucho más para hablar de lo que dijeron mis colegas. Digo, adscribo a, a lo que comentó Norberto. Sí, sin duda. Eh, simplemente por ahí agregar eh, algo, y por ahí... Eh, con, a riesgo de ser repetitiva eh, la carrera tiene mucho eh, de teoría de filosofía me atrevo a decir y de pensamiento sobre la imagen es como parte fundamental también de la licenciatura y lo mismo no es un título habilitante eh, como muchos otros títulos no yo soy licenciada en letras tampoco es un título habilitante ¿no? como para ejercer o para la práctica eh, en esto lo que quiero decir es, la fotografía es una disciplina, un lenguaje maravilloso ¿no? que eh, va mucho más allá también de esta licenciatura y que tiene en su práctica, como bueno, ustedes ya sabrán, como muchísimos eh, eh, campos en donde, donde se desenvuelve, por suerte, ¿no? como fotografía combina con todo, con casi todo pero sí insistir en esto, como esta licenciatura tiene una fuerte carga teórica, una fuerte carga eh, de filosofía, y, y no solamente de lectura, sino hasta de producción, ¿no? como ensayística textual al respecto. Sí, en relación a lo que dice Guadalupe, eh, por eso la carrera dura cuatro años, ¿no? y es lo que eh, el profesor Probeto les decía comparen el plan de estudios de la carrera con el plan de estudios o el programa de, de algún curso de, o de aquello que a ustedes les interese, les interese perdón, y ahí pueden ver las, las diferencias. O sea, esto es una carrera universitaria, por lo tanto al ser una carrera universitaria, como todas las carreras universitarias, sobre todo de licenciatura, eh, tiene una formación integral. Por eso ese gran componente, como decía Guadalupe, de una formación filosófica, de escritura académica, que es diferente a simplemente una cuestión técnica de eh, saber sacar una foto. ¿sí? Esa es la diferencia central entre una carrera universitaria y algún curso de fotografía, o por lo menos eh, nosotros la concebimos así. No, no, no por diferenciar si es mejor o peor, son diferentes formaciones, es simplemente eso, son diferentes formaciones y por eso el, el gran componente eh, de formación que apunta a, a una formación integral y que no es estrictamente o exclusivamente técnica fotográfica. Por eso tienen filosofía y estética, por eso tienen taller de escritura, por eso tienen materias en las que nosotros promovemos, que son las optativas, que intercambien y hagan materias de otra carrera de nuestra escuela o de otra carrera de la propia universidad, para que además tengan una cultura universitaria y sepan y conozcan a la universidad en, en, su, en su conjunto, promovemos prácticas profesionales en el marco de lo que se define como territorio educativo de la universidad, eh, incluso en, en centros de archivos con, que nosotros tenemos, como puede ser el Centro de Archivos sigas o el, o el CIAP, el, el, el Archivo de Artes, eh, o incluso eh, acciones de, de extensión. Hay varios estudiantes que participan con algunas acciones de, de extensión universitaria tanto en el CUSAM, en el Centro Universitario, donde nosotros ahí ofrecemos la Diplomatura en Arte y Gestión Cultural eh, para contextos de encierro, o en la Escuela Secundaria Técnica que depende de la Universidad, o en otras este, actividades con las cuales trabajamos eh, cotidianamente. Había una pregunta cómo promovíamos, digamos, la, la formación o la relación de los estudiantes con, con la comunidad eh, bueno, ahora con la pandemia hay cuestiones que han quedado como un tanto suspendidas, pero era habitual que nuestros estudiantes por ejemplo participaran de diversas actividades institucionales como muestras, en las presentaciones del, del Día de la Niñez, eh, en actividades como las del Día del Estudiante, es decir, que participaran con sus conocimientos en actividades que son institucionales. Eh, así que digo para que vean que el... La idea o el objetivo no es que solamente cursen las materias y las aprueben, que eso desde ya es muy importante, sino que además tengan una plena integración a la vida universitaria. Después, bueno, una vez que ingresen a la carrera conocerán que tenemos un comité académico que hace un seguimiento continuo del plan de estudios y que además participan en reuniones con, otros, eh, con otras carreras de la escuela. Es decir, hay toda una vida institucional eh, que abarca la, la cursada de una carrera que no se limita solamente a cursar y aprobar materias. ¿sí? Proponemos una formación integral para estudiantes universitarios. Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué otras preguntas quedaban? <coughs> Eh, pregunta si se puede acceder a los programas de las materias. Tienen en la web, tienen los, el diseño y organización curricular, estructura del plan de estudio y contenidos mínimos. Ahí pueden ver bien eh, cómo está construida cada materia. Independientemente de esto que aclara Tito, en todas las instancias de la licenciatura, e incluso en el CPU, se da un programa. Y solo se evalúa sobre lo que se enseña. No es por eso necesario el cursar esos talleres eh, que se ofrecen como una apoyatura. No, nosotros no lo vemos como un dispositivo interesante para que los ayude al ingreso al CPU. Si alguien no tiene ningún antecedente previo de contacto con la fotografía, por más que haga esos talleres, no lo va a tener en un mes. Y por otro lado, si alguien tiene esas formaciones y le dedica el tiempo y el esfuerzo necesario, creemos que claro las materias que se van a enseñar se van a dar los programas previamente y se va a trabajar sobre lo que se dicte, sobre lo que se transmita. ¿El CPU se aprueba en su totalidad o no? Si se desaprueba alguna materia, no se aprueba el CPU. En el instructivo también van a recibir eh, no solo información de cómo presentar el portfolio, y todo lo más, sino también eh, textos, eh, artículos, links a videos... Eh, para que con todos eh, elementos que tienen materias que vamos a ver durante el, el CPU. Bueno, yo creo, Lenin, que los horarios del CPU, creo haberlo dicho, pero lo vuelvo a explicar, trataremos de que sean en lo posible cercanos a los que se dicta luego la carrera, pero es una situación excepcional. Piensen ustedes que tenemos que adaptarnos a la cantidad de inscriptos que va a haber para la cursada de SCPU y es probable, como ha ocurrido ya en otros años, que tengamos que agregar horarios, porque no se va a dar abasto con los espacios y los, los docentes como para que se dicten todos a la vez en, ese, en esos horarios de la cursada. De modo que solo queda esperar a que de alguna manera se resuelva esto cuando se sepa qué cantidad de inscriptos tenemos para el CPU. No hay limitación de edad para cursar. Sí hay limitación en términos de eh, formaciones previas educativas que se tienen que presentar como antecedentes. Sí, hay una pregunta acerca de por qué la carrera se abre cada dos años. Bueno, ahí tenemos, es una carrera relativamente nueva, comenzó en 2016, de hecho todas las carreras son nuevas, en el, porque la propia Escuela de Arte y Patrimonio es nueva. Antes éramos Instituto de Artes en 2013 y recién desde 2021. Eh, que nos fusionamos con el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural y conformamos la Escuela de Arte y Patrimonio, es nueva, es de 2021. Eh, entonces, al ser todas carreras relativamente nuevas, tenemos una inscripción eh, todavía limitada, o sea, cada dos años. No, no significa que siempre sea así, eh, pero por ahora tenemos eh, esa apertura en todas nuestras carreras, ¿sí? cada dos años. Necesitamos consolidarnos ¿no? con un, un grupo de, de egresados, es decir, necesitamos consolidar la carrera para tener eh, apertura eh, todos los años. Por ahora eh, somos nuevos, o relativamente nuevos. ¿no? Piensen que hay carreras que existen desde hace 50 60 años, en nuestro caso eh, somos bastante nuevos. Y hay otra pregunta que creo que puede ser interesante comentar. Sobre la edad del estudiante, ¿tienen algún comentario, alguna limitación que consideren aclarar? Si la pregunta apunta a si uno ya es muy grande para encarar la carrera, en absoluto. No hay un límite de edad en términos de una persona mayor. Las limitaciones tienen que ver con las ocupaciones de cada uno, con el momento y la actitud de cada uno. Más con esos aspectos que con una edad cronológica. Eh, obviamente, si, si la edad es un impedimento para la movilidad, ya estamos en otro tipo de situación, pero no creo que se pueda pensar desde la dirección o desde el cuerpo docente que eh, no está bueno cursar la materia, cursar la carrera perdón, si uno tiene, supongamos, 50 años. Tenemos egresados, de esas edades. Tenemos pocos egresados todavía por esta situación que comentaba Estela Maris, pero dentro de los egresados hay personas muy jóvenes, entre los 20 y 30, y personas mayores que tienen arriba de 50. No vamos a dar los nombres porque son damas y no se dice la edad de una dama, pero sí, este, hay... Eh, seguro cabida para esas instancias. Piensen sobre todo el momento de sus vidas, sus ocupaciones y los objetivos. Creo que la decisión tiene que ir por ahí. Esto es un esfuerzo muy grande que van a emprender. Y estoy seguro que les va a resultar más grande que lo que están pensando. Estoy casi seguro. Piensen eso más que el tema de la edad. La disponibilidad en términos del momento de la vida que cada uno tiene en este momento. Ah. Hay una consulta en relación a la continuidad de la licenciatura. Como Guadalupe les dijo antes, la profesora Guadalupe, la licenciatura no es un título habilitante. Sin embargo, nosotros hemos solicitado tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires el reconocimiento de, de nuestro título, es decir, la inclusión del título de licenciado en fotografía en el nomenclador, y lo han aceptado. Obviamente, como no es un profesorado, ¿no? tiene menor puntaje que si fuera un título de profesor. Entonces, los egresados de la, y las egresadas de la licenciatura podrán trabajar en escuelas secundarias artísticas eh, siempre que con el puntaje que tengan puedan, puedan acceder. ¿Sí? Pero van a estar en los listados. Eso sí, eso ya lo hemos <coughs> tramitado. Y luego, una vez finalizada la carrera, eh, hay opciones. Por ejemplo, la propia universidad tiene un profesorado universitario que lo dicta la Escuela de Humanidades, cuyo requisito de ingreso es ser egresado de alguna licenciatura eh, o tecnicatura de la universidad. Y si no, hay otras instancias que son por fuera de la, de la UNSAM, ¿sí? por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene. Lo que se llama el tramo pedagógico, que son dos años de duración para aquellos que tienen un, un título, pero el requisito es estar trabajando en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso es para aquellos que ya egresan de la licenciatura y quieran continuar con un, una formación que es diferente, porque es enseñanza de la fotografía, que no es lo mismo que ¿sí? el ejercicio de la fotografía. Hay una formación específica, ¿sí? porque la. la, la, la la formación docente también es una, una formación profesional que requiere de formación, capacitación, estudio, y no es que los egresados simplemente pueden trabajar, sino que hay una formación específica luego de la licenciatura. Hay preguntas sobre el portfolio, el porqué del portfolio. Yo no soy la experta, pero sí les puedo decir por qué. La dirección de la carrera eh, incluye el portfolio. Es que esas fotografías constituyen objeto de análisis en el CPU. Nuestra propuesta, nuestro objetivo, si se quiere, es que ustedes lleguen con unas fotografías y podamos ver, y ustedes puedan ver, al final del CPU, eh, puedan hacer alguna reflexión acerca de esas fotografías, ¿no? pensando qué les aportó el CPU, cada una de las materias del CPU, para repensar esas fotografías que hicieron antes, de, de iniciar la cursada en la universidad. ¿Sí? Obviamente las preguntas más específicas del portfolio la pueden responder acá, pero el objetivo pedagógico académico del, del portfolio tiene que ver con eso. Sí, justo le iba a decir a Juanotito que respondiera la, re la pregunta sobre el portfolio, pero mejor imposible, Estela. Gracias. Perfecto. Eh... Preguntando en la materia de elementos de física y química, eh, bueno, obviamente tiene que ver con cosas que se vieron en el secundario, pero están más que nada específicamente eh, basados en cuestiones inherentes a la fotografía. Eh, muy, muy buen docente, supongo que con un poquito de estudio, un poquito de dedicación, eh, lo van a poder entender sin mayor problema. Pero bueno, sí, requiere conocimientos básicos, ¿no? O sea, se supone que una vez que ingresaron damos por eh, conocido todo lo que vieron durante el secundario, o sea, hay cosas que no volvemos a ver. ¿no? Y bueno, para ir ya cerrando, eh, podemos hacer la última pregunta y damos por finalizada la, la charla. Una aclaración, todas las dudas que tengan respecto al el papel, el apostillado, etcétera, las las consultan en el Departamento de Servicios Académicos, tenemos tres canales de atención, uno es a través del mail, otro es la ventanilla virtual y otro eh, el teléfono. En la página web están los días, horarios, si tienen dudas consulten en la ventanilla virtual y también le pueden escribir a Lenin. digo No se queden con esa duda ni dejarlo para resolver para el último día porque la inscripción cierra pronto. Y no aceptamos inscripciones fuera de término. Eso es importante. ¿sí? No tenemos inscripciones fuera de término. Entonces. Exacto. Y aquí les coloco mi correo. Con cualquier duda específica me pueden escribir allí. El viernes finaliza la inscripción. Sí. Bueno, estamos bueno. entonces. Sí. Ahí para la pregunta de, de José, eh, José, en la página web está la carrera y ahí está el perfil del egresado. ¿sí? Eh, allí puede ver. No es que la, la licenciatura no es habilitante como ninguna licenciatura para un ejercicio profesional. ¿sí? Pero, eh, por ejemplo, pueden integrar equipos de investigación que se refieran a las artes visuales. Pueden evaluar trabajos que se refieran a artes visuales, o sea, hay, este tipo de carreras no tienen ejercicio profesional ¿sí? con matriculación como tienen otros. Por ejemplo, el colegio de abogados, o el colegio de martilleros, o el colegio de farmacéuticos, y esas profesiones quizás más liberales que tienen matrícula incluso para ejercer la profesión. Estas carreras, que son las carreras incluidas en el artículo 42 de la Ley de Educación Superior, eh, justamente no, no, no tienen regulación estatal porque no tienen un ejercicio y que requiere un, algún colegio para su, su desarrollo. Pero sí tienen un perfil, que, los, que es un perfil específico para fotografía, que los diferencia de artes visuales, que los diferencia de medios audiovisuales, que los diferencia de cine documental. Entonces la sugerencia es que puedas leer el plan de estudios, ahí está el perfil del egresado, y en función de eso también en el tránsito del CPU, podés, por ejemplo, consultar a los diferentes docentes del CPU sus experiencias acerca de, de la fotografía. Sí, Manuel. Es el analítico que se presenta del CPU. del del, del analítico de la secundaria. Y se le envía un correo. Después que todo, el, todo aquel que haya enviado la documentación con la planilla de preinscripción al formulario Google Form que está dentro de la página web. Eh, una vez revisados por el Departamento de Asuntos Académicos, se le enviará un correo con un enlace donde pueden escoger el día y la hora en que van a ir a la universidad a mostrar y a entregar los papeles en los documentos en originales y copias. Bueno, entonces damos mm. por culminada la charla. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Eh, y nos veremos en el CPU. Chau, ah, buenas gracias. tardes